como diga mi compañera son Elena, son trabajadora de la conserva Es solo voy dar unas pinceladas sobre el convenio colectivo A CIGA fue a mesa de negociación con varios puntos fundamentales e irrenunciables en su plataforma incremento salarial senda salarial entre hombres y mujeres el mejora de licencias Es por un convenio valego propio de la conserva a recuperación de la cláusula de revisión de lo IPC real, cada año de licencia, elevados a tablas, sin manillazos, sin filtros, ni con un dígito, ni con dos dígitos, ni con tres dígitos, ni con hostias, o real, para no perder por el accesibilidad. Alcanzamos que el incremento salarial actual fuese un 8,1% para las mujeres y un 7,8% para los hombres, conseguiendo lo que todo el mundo no creía posible, que en el 2021 se llegase al 6,5%, con atrasos desde Xaneiro el elevados a tablas. Ahora mismo ya tenemos garantizado un incremento salarial de un 11,7%. En no nuestro convenio somos conscientes que existe esa fenda salarial y e no solo nosotros, en la mayoría hay fenda salarial. Por cierto, como somos el único sindicato que llevamos una plataforma precisamente que en la vigencia de convenio había que rematar con la fenda salarial. E conseguimos un 0,3% de incremento salarial a mayores cada año para el grupo feminizado. Y e la creación de una comisión técnica para que en la vigencia de este convenio quede equiparado el grupo 5 y e el grupo 6. E tengo que decir que ya llevamos dos sustancias de esa comisión. Por lo tanto, es un convenio que empezamos a poner las bases para el remate de la fecha. Todo esto que vos estoy comentando es en tocar la jornada anual, como pretendía patronal de en 48 horas. Pues no, compañeras, seguimos manteniendo a jornada de 1.730 horas, que ya son bastantes. Mejorar licencias, consiguiendo ampliar las horas de médico para cuidados y ampliar los permisos. Aparellas de feitos estivemos negociando con seriedad, coherencia e espíritu de lo inasente. E reclamando, reclamado, como siempre, un, un convenio galego propio. Efectivamente, esto consiguió un lucha de todo el sector. Todas las compañeras acompañaron e en la rua con movilizaciones de tres días de forma. Peleando contra a patronal, en esta manipulación, distorsión e porque único que pretendía este sindicato era hacerle la campaña a ministra Yolanda, sin importarles nada al firmado convenio, como se demostró en la mesa de negociación, para la Comisión Sobreira, nunca era el momento. Ahora, para cobrar los atrasos, os primeros. Bueno, para aquellos que están negociando, ahora mismo, os vasos convenios, ánimo, fuerza, que caloita se consigue. Eh, Como esta frase la sabemos todos y de más Con venus aquí, en nombre Madrid. Con aquí, en nombre de Madrid. Como ¿verdad?